¿Sí? Eh, pues, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en el que cada uno de ustedes eh, se encuentre. Eh, pues sean bienvenidos a esta eh, mesa número tres, mesa de co-creación, eh, titulada Laboratorios para la Co-creación de Políticas Públicas de Ciencia Abierta. Y bueno, vamos a dar unos minutitos más en lo que terminan de entrar el resto de los compañeros y, y compañeras para eh, pues iniciar formalmente con, con los trabajos de la, de la mesa, eh, presentarnos tanto mi compañera Virginia Brusa y un servidor quienes estaremos eh, junto con ustedes realizando los trabajos de, de la mesa y bueno, eh, creemos eh, necesario y pertinente presentarnos muy brevemente cada uno de, de nosotros en cuanto eh, terminemos de, de ingresar todos a la sala, pues sobre todo para poder conocernos un poco, pues eh, entrar en calor, en tema, romper el, el este, eh, eh, silencio incómodo siempre de las presentaciones y luego ya bueno, soltarnos con libremente para co-crear, que es el objetivo de, de la mesa. ¿no? Entonces, Virginia, si, si gustas comentar mientras van ingresando más compañeros uh -huh. y compañeras, adelante. Bueno, gracias Martín. Eh, bienvenidos y bienvenidas una vez más entonces a esta mesa número tres. Gracias también bueno a los organizadores de este Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. La verdad que... Que es un placer poder participar de este, de este congreso y que seguro vendrán más. Eh, mi nombre es Virginia Brusa, pertenezco al programa de cooperación e eh, investigación en datos, tecnología y sociedad de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, y con Martín eh, ya venimos trabajando eh, en varias oportunidades estas temáticas que, que hoy queremos compartir con ustedes, queremos charlar, queremos eh, debatir. Así que, bueno, es, es un placer entonces eh, empezar a conocernos y a conocerlas en esta instancia. Martín. Eh, gracias, eh, Virginia. Eh, y bueno, pues creo que seremos todos los que ya nos encontramos eh, en este momento en, en la charla. Simplemente, bueno, eh, voy a pedir ahorita a los compañeros que nos eh, apoyan en la transmisión, eh, que puedan eh, abrir o permitir abrir los micrófonos para que cada uno de los compañeros pueda hacer una breve presentación de, de su persona. Eh, bueno, tanto Virginia como yo eh, nos hemos presentado. Bueno, eh, yo Martín ten Espinosa de Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de, de Bibliotecas. Eh, no daré muchos datos más, simplemente pues estamos aquí para... Compartir y trabajar en, en, en esta mesa. Igual, pues si, si cada uno de ustedes nada más nos, nos presenta brevemente su nombre eh, e institución eh, de, de la que provienen, puede ser la universidad y el área específica, es decir, si son docentes, eh, bibliotecarios, eh, investigadores, etcétera, no Entonces, pues... Eh, agradecemos eh, puedan abrir los, los micrófonos eh, si quieren les voy dando yo la pauta este eh, a ver si no me equivoco con los nombres y bueno no sé si empecemos con eh, la compañera flor janet flor bueno y si no eh, Vamos con eh, Alejandra Manco. Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Alejandra. Bueno, yo soy doctoranda. Hago una tesis en efectos de las políticas de ciencia abierta de investigadores de ciencias puras. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Bienvenida y continuamos con Luis Adolfo. Escucha. ¿Me escuchan, Martín? Sí, adelante, Luis, te escuchamos. Perfecto. Este, no sé por qué no se prende mi cámara, pero bueno, en un momento más lo checo. Este, pues nada, me presento, mientras tanto, Luis Abel Fortega. Soy investigador este, en México, ¿no? este, de antropólogo de deformación, Entonces, este, <ríe> y muy interesado en la ciencia abierta, en las políticas públicas de ciencia abierta. Eh, participo ahorita en el Ecosistema Nacional de Información y Vivienda y Hábitat Sustentable del CONACIT. Entonces, este, pues, nada, a la orden. Muchas gracias. Eh, gracias, Luis. Continuamos con Priscila. Adelante, Priscila. Hola, buenas tardes. Eh, yo no, no estoy consiguiendo acceder a mi, mi video. Creo que es una cuestión de, de la organización, ¿sí? Sí, parece que sí, creo que por cuestión del ancho de banda y evitar este... Eh, no pasa nada. Pesado, Pero el audio <ríe> lo, lo, lo estaremos abriendo en, en ciertos momentos. Pues, Adelante. pues, bien. Me presento. Soy Priscila Sena, eh, investigadora del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, y también eh, docente en programa de posgrado en gestión de la información en la Universidad de Estadual de Santa Catarina, eh, un estado al sur de, de Brasil. Y, y bien, estoy ahora mismo trabajando en, juntamente la, en la coordinación del compromiso que, que trabaja la cuestión de promover un no, nuevo modelo de evaluación que fomente la ciencia abierta. Voy a presentar esto mañana, pues, para, para ustedes. Y, y bien, estoy acá para coclear con, con ustedes en este, este desarrollo de políticas, pues, creo, creamos nosotros en Brasil, que es el próximo paso. Uh, a partir de esto, de la realización de un compromiso. Es esto. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Priscila. Y ya, ya he solicitado a los compañeros de staff que nos permitan abrir las cámaras. Creo que es importante para el taller y, y esta cercanía y estos trabajos que puedan abrir sus cámaras. Entonces podrán ya abrir este, sus cámaras. Ah, bueno, pues un gusto aquí ya, <risa> ya pudieron presentarse. Eh, híjole, creo que ya perdí el orden, eh, ah, creo que Alejandro Uribe sería el siguiente, Alejandro. Bueno, hola a todos, pues soy Alejandro Uribe, de la Universidad de Antioquia. No, estaba como parte de, de la comisión, estaba yendo a, a las tres mesas de cocreación que hay en el momento, pero bueno, como vi que me estaban presentando, me daba pena salirme, entonces me cara a quedar acá un ratito, voy a la otra que estaba haciendo el bueno. trabajo de ver cómo funcionan las tres mesas y, y los tres documentos que se están creando compartidos. De vale Alejandro pues, aquí un muchas... ratito, me iré gracias. volveré pues no, no, ahí, ahí entienden que, que va a estar en, en las tres mesas como echando el ojo a ver cómo vamos. Perfecto gracias. Alejandro gracias y nos faltaría William de Jesús adelante William eh, buenas tardes bueno eh... William Estrada, sí, por el profesor, cátedra Universidad de Antioquia, en Facultad de eh, Ciencias Farmacéuticas, Química Farmacéutica y Ciencias Alimentarias. Eh, muy interesado en este proceso de, al menos de ciencia abierta, ciencia ciudadana, porque estamos en un proyecto del café, incluso interesante mirar que en un pueblo cafetero como Colombia, la gente no sepa tomar café, no lo sabe, no tiene la dimensión científica de lo que es el café, el buen café. Y se instalaron en el tinto como una forma muy colonialista. Pero sin embargo, eh, tenemos eh, en nuestro proceso académico eh, una, una lectiva que se llama Seguridad y soberanía farmacéutica. Y creo que ahí también tenemos una labor muy grande para formar el ciudadano que va a trabajar Alrededor de al menos una predisposición anímica para eh, la ciencia, al menos aprenderla, practicarla y tener en su desarrollo eh, de la vida y la salud. Hasta ahí como la presentación. Muchas gracias, William. Y creo que se acaban de sumar dos compañeros y, o compañeras más, Alfredo eh, y Balvina. Entonces, Alfredo y Balvina, si nos apoyan con una breve presentación de, de su nombre y de dónde provienen, institución. Gracias. Creo que falta Tania también. Ah, perfecto. Entonces, Alfredo, Balvina y Tania. Eh, Balvina, creo que por ahí se está conectando. Eh, Alfred, Tania, Alfredo, que ya tienen el micro abierto y posteriormente, Tania. Adelante, Alfredo. Hola, colegas, gracias. Soy Alfredo Álvarez de la UNAM, de un centro de investigaciones. Y bueno, pues sí si me interesa mucho la mesa, la, la, es eh, porque ahorita estamos todos en, esta, en este universo del, de, de saber cómo, cómo potenciar nuestros... Um, en nuestros eh, centros de investigación, este, mucho de la, de, de, la, de la información, y eso de los laboratorios me parece como que muy, muy pertinente que empecemos a, a trabajar. Eh, o sobre todas las universidades tan amplias como la, la, la nuestra, pues sí necesitamos romper esos este, eh, escollos ¿no? Yo creo que estas ideas creo que nos pueden dar mucho. Gracias. No, a ti, Alfredo, muchas gracias. y sí, continuamos con Tania. Adelante, Tania, te escuchamos. Buenas tardes con todas y todos, qué gusto estar en esta reunión. Eh, yo soy del Ecuador, de una provincia de Chimborazo, de la ciudad de Riobamba. Eh, soy eh, docente de educación superior durante ya unos 12 años, 12 a 15 años más o menos. También me, ejerzo, me ejercía como rectora del, de la CENECID, de uno de los de cuatro institutos de educación superior. Y también soy gestora educativa en definitiva y me gusta mucho, mucho esta temática de lo que son las, las la ciencia abierta y lo que es políticas públicas. Eh, un gusto estar aquí ¿no? y compartir el conocimiento y sobre todo irme enriqueciendo con los conocimientos que cada uno de ustedes puede eh, eh, um, compartir con nosotros. Muchísimas gracias más bien. No, a ti, Tania, muchas gracias. Y creo que la, la compañera que nos faltaba perdió la, la conexión, pero bueno, en cuanto se sume, este, pues también eh, le daremos la bienvenida. Y creo que somos todos, ¿verdad, este, Virginia? Uh -huh. ¿Alguien, perdón, que haya faltado de presentarse o que lo haya brincado? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues... también es... tenemos No, que también uh -huh. tenemos cualquier inconveniente que tengan con el mic tienen el chat para comunicarnos cualquier, eh, cualquier cosita. Y antes de pasar, si te parece, Martina, la pequeña intro disparador digamos que tenemos como para esta mesa, eh, allí compartimos también en el chat eh, un pad eh, que pueden ir también eh, ustedes eh, registrando ¿no? todo lo que suceda. Eh, queremos escuchar también esas voces que, que vamos a, a tener durante toda esta mesa. Eh, con ese propósito creamos este pad y allí también van a encontrar los links que vamos a ir nombrando como el Hamburg porque vamos a ir trabajando en, en estos momentos. Así que, bueno, pueden ir anotándose ahí, dejando también sus, eh, sus datos como, como hicieron al principio. Gracias. No, gracias a ti, Virginia. Entonces, ahí en, en la sección del, del, del chat está ya el link para, para el PAD. Y bueno, vamos a iniciar con una breve eh, presentación, unos slides eh, introductorios, eh, simplemente para, bueno, tener... Eh, contexto eh, de lo que estaremos eh, buscando realizar eh, en, esta, en esta mesa de, de co-creación. Entonces, eh, les eh, pongo en pantalla eh, la diapositiva y bueno, eh, un segundo, ok, eh, pues en esta eh, mesa de co tenemos o nos planteamos como objetivo eh, construir a partir de metodologías de, de laboratorios, eh, de innovación e instancias de mapeo, eh, una propuesta de, de directrices eh, para observar en la elaboración de políticas públicas de ciencia abierta, pues en nuestro contexto, en nuestro marco. ¿no? Eh, consideramos que es importante eh, introducir eh, estas metodologías de laboratorios eh, y, y de mapeo, que son, pues, eh, metodologías dinámicas, activas y, sobre todo, participativas, es decir, que inviten a la participación y convocan a la participación colectiva en la creación eh, de, y, y en la consecución de un objetivo común, ¿no? En este caso, nuestro objetivo común en esta mesa de co-creación pues, sería elaborar eh, de manera eh, participativa, colaborativa, a través de la co-creación, eh, una metodología de laboratorios para nuestras instituciones eh, que nos permita eh, implementar políticas públicas al interior de nuestras instituciones sobre eh, ciencia abierta y obviamente considerando eh, pues nuestro marco de nuestra región, eh, Latinoamérica uh -huh. o en general, Iberoamericana. Uh -huh. Sí, eh, elegimos eh, o pensamos con Martín en realidad eh, el pensar en, estas, eh, en estos formatos de laboratorios eh, para empezar a eh, justamente a pensar cómo localizar todas aquellas normativas, recomendaciones o, o prácticas en realidad que estamos llevando a cabo a nivel iberoamericano o latinoamericano eh, porque estas, justamente estas modalidades de laboratorio nos permiten eh, encauzar, si se quiere, de forma co-creada, aquellas políticas eh, de ciencia abierta que podemos tener a nivel nacional o a nivel internacional, pero que, retomando, si se quiere, hoy veíamos la charla de, de apertura ¿no? eh, de Fernanda Beigel, eh, y retomando un poquito aquello, la necesidad de empezar a situar y empezar a localizar eh, en nuestras propias universidades, ¿no? desde lo más micro, de lo más institucional, eh, estos diálogos ¿no? a través de eh, la co-creación. Y qué mejor que empezar a, eh, a entrar en estos diálogos y estas conversaciones a partir de esta propuesta de eh, diseños de laboratorios en cada una de nuestras universidades. Entonces eh, durante esta mesa vamos a ir viendo distintos momentos o distintas dinámicas que pensamos y que podrán ser replicadas eh, justamente para llevar a cabo esta localización de, de la ciencia abierta tan necesaria en nuestras universidades. ¿no? Y eh, consideramos que es importante eh, tener presentes los desafíos a los cuales nos enfrentamos o, o, o nos estaremos enfrentando justamente en esta co-creación de, de políticas públicas. Es decir, no son de, desafíos eh, ajenos, eh, son desafíos que enfrentamos eh, pues día a día justamente cuando intentamos implementar algún programa o alguna política orientado al, a, al desarrollo de la ciencia abierta en nuestra institución. Y bueno, eh, aquí en pantalla lo que ven son eh, los, los elementos eh, del marco eh, de las directrices de ciencia abierta de la UNESCO y es que en función de ellos, pues tendremos que pensar cuáles son los desafíos que nuestras instituciones tendrán o tienen para cada uno de estos elementos eh, de las directrices eh, de ciencia abierta de la UNESCO. Partimos o partiremos de las directrices de, la, eh, de ciencia abierta de la UNESCO en función de que creemos, y, y bueno, se pues, ha venido de hecho pues confirmando que son las directrices o es el documento que reúne eh, en este momento pues, las necesidades y las situaciones que a todos nos, nos, este, pues, nos atañen y también nos afectan en el marco de la, de la ciencia abierta. ¿no? Sabemos que hay un montón más de declaraciones, de directrices eh, eh, en torno a la ciencia abierta, pero eh, ciertamente eh, al día de hoy eh, justo que cumplieron un año estas eh, recomendaciones de la UNESCO, pues es que creemos que reflejan justamente eh, las necesidades y las prioridades que las instituciones eh, deben eh, tomar en cuenta para implementar políticas de, de, de ciencia abierta. Sí, y también considerando estas recomendaciones que son de nivel internacional eh, y en donde una de sus dimensiones justamente apela a estos diálogos multidisciplinarios actoral o multinivel, eh, también eh, a partir de lo que ustedes evidenciarán ¿no? en sus propios países o en sus propias comunidades académicas o sus ciudades, ¿no? eh, y, el, y algunas conversaciones que hemos tenido junto a Martín y, y Francisco en, en, en, en este tema de ciencia abierta y ciencia ciudadana, eh, empezamos a identificar también la necesidad de... Eh, de repensar qué significan esos diálogos ¿no? de la recomendación, qué sucede eh, al interior de nuestras universidades, ¿no? eh, cómo eh, la docencia, la investigación, las áreas de vinculación, de extensión, los repositorios, eh, están fragmentados en una política de ciencia abierta. Entonces, de alguna forma esta propuesta de pensar en laboratorios a, a nivel de universidad, eh, también nos incitan, nos promueven que pensemos cuáles son nuestros incentivos en nuestras ciudades, eh, cómo podemos incorporar otras áreas y cómo justamente pensar en donde todos, toda la comunidad académica de tu universidad, de mi universidad, de nuestras universidades, estén involucradas en esta co-creación de esta política pública de ciencia abierta. ¿no? Es Entonces, de alguna forma, repensar o reflexionar. Eh, sería, ¿no? ¿Cómo podríamos eh, pensar este diálogo eh, que propone la recomendación? Y eh, justo a partir de esta reflexión o cómo repensar estas eh, recomendaciones que nos hace la UNESCO, es que hemos considerado, eh, Virginia, y un servidor y lo ponemos también a consideración de ustedes, pues... No propiamente la elaboración de tres productos, sino la intención de estos tres, tres productos, ¿no? pensar y diseñar colectivamente cuáles serían los elementos necesarios de, de una política participativa de ciencia abierta en donde todos los actores y todos los sectores del ecosistema de la ciencia abierta puedan participar, puedan emitir eh, pues, eh, opiniones, comentarios, reflexiones. Eh, sabemos que cada uno de los actores o los elementos del ecosistema de la ciencia abierta pues tiene sus particularidades muy específicas ¿no? y es importante traerlas a la mesa de la discusión y que de manera eh, colaborativa y participativa eh, a través de estos espacios de co-creación como son los laboratorios de innovación y las metodologías de laboratorios, pues nos permitan integrar y, y pensar y diseñar colectivamente lo que podría llegar a ser la política pública o institucional orientada hacia la ciencia abierta en nuestras instituciones. Y es por ello que, bueno, además de pensar y diseñar colectivamente, eh, los invitaríamos también a eh, llevar a cabo esta metodología en sus propias instituciones, ¿no? Es decir, que a través del diseño de laboratorios o espacios de laboratorios, eh, ustedes en sus instituciones pudieran eh, plantear eh, esta temática. Eh, a, a, a, al interior, ¿sí? Es decir, habilitar la discusión este, en sus universidades, en sus laboratorios, en sus centros de investigación, eh, con los colegas de investigación, ¿sí? Y obviamente ir escalando, ¿no? De la eh, eh, escala muy local, que, o, que puede ser su institución, e irlo subiendo hasta, bueno, poder eh, entablar o crear un foro a nivel nacional eh, este, en sus distintas. Eh, regiones en donde justamente se escuche y todos participen en la elaboración de estas eh, políticas y bueno pues por último eh, obviamente pensar estrategias creativas ¿no? Eh, de hecho hoy lo mencionaba y quienes tuvieron la oportunidad de seguir la charla de, de Eva Méndez Hablaba justamente de, de, de proponer propuestas prácticas, reales, que se puedan llevar a cabo, eh, pues, tanto en lo inmediato como en mediano o largo plazo, pero que sobre todo que sean viables, ¿no? O sea... Eh, tenemos ya demasiadas eh, recomendaciones, estrategias, directrices, declaratorias, por ahí daban el dato de que más de 100 en todos los contextos y regiones y que era momento pues justamente de pasar a la acción y qué mejor manera de pasar a la acción que justo a través pues de estrategias y acciones eh, creativas y eso es lo que pretendemos el día de hoy reunidos aquí con ustedes, no incidir de forma participativa en todos los niveles y con todos los, los actores. Eh, sí, eh, como comentaba Martín, justamente, eh, o sea, reconociendo las asimetrías o las distintas velocidades que, te, que tienen nuestros países respecto a la ciencia abierta, eh, este, esta modalidad de, de laboratorio justamente permite que tal vez una comunidad de distintos investigadores o investigadores, investigadoras en, eh, en nuestras universidades sean los, eh, digamos, los disparadores o eh, los primeros, los promotores, ¿no? De, de integrar estas políticas que pueden o no existir como mecanismos institucionales en, en tu país o en, en tu región. ¿no? Entonces, eh, justamente eh, estas recomendaciones o estas leyes que, que tenemos a nivel nacional, eh, permite que si bien no haya mecanismos institucionalizados, eh, eh, sí empezar a, a trabajar ¿no? con, con aquellos con aquella sensibilización que podamos conferirle a, a la ciencia abierta en cada uno de nuestros lugares, en nuestras ciudades y en nuestras ciudades con... también son parte eh, afín, ¿no? no solamente con eh, la comunidad académica, sino también con eh, sociedad civil eh, o trayendo también a colación eh, aquellos otros movimientos de lo abierto que muchas veces... Eh, nos pueden acompañar y facilitar como actores eh, aliados ¿no? en, esta, en este tipo de diseños. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en aquella comunidad del hardware abierto, del software abierto, eh, de la educación abierta y del gobierno abierto, que en muchas de nuestras ciudades son sumamente activos y que eh, podemos empezar a mapearlos como actores para eh, crear este tipo de, de laboratorios en nuestras universidades, ¿no? Y bueno, partiendo de esta propuesta eh, que traemos aquí eh, con ustedes, es que hemos planteado, planteamos eh, varios momentos para desarrollarla, ¿no? Un momento cero en donde a través de la herramienta de, de un Jamboard que ahorita, eh, bueno, ya por ahí les, les, les estaremos compartiendo en el chat el enlace para el acceso al Jamboard. En este momento cero, pues estaríamos... Digámoslo así, jugando a cómo imaginamos un laboratorio para la, la co-creación de políticas públicas eh, de ciencia abierta y en este eh, imaginar eh, este laboratorio de ciencia abierta al interior de nuestra institución, pues tendríamos que ver cuál sería el proceso de co-creación, los objetivos, las acciones, los retos y los desafíos y bueno, pues la metodología y las herramientas a, a utilizar, ¿no? Eh, Voy con los siguientes momentos, Virginia, o sí. Sí, o oh, si quieres, eh, ya pasamos al, al Jamboard. Eh, okay. aquí ya está compartido en el chat. Vale, entonces dejo de eh, presentar, deme un segundo. Y bueno, eh, si ustedes ya tienen eh, acceso al Jamboard, bueno, y doy la bienvenida a quienes han ido sumando, una disculpa, como tenemos muy poco tiempo, ya no alcanzaríamos a realizar la breve presentación que hicimos de cada uno, pero bueno, todos bienvenidos. Y además, bueno, en el PAD, que fue el primer enlace también que les compartió Virginia, pues ahí ya veo que han ido poniendo un poco sus datos, cuentas de correo y dónde pertenecen. Entonces, pues eh, gracias y, y bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, en este Jamboard, que es el segundo enlace, es donde empezaríamos eh, pues, eh, a trabajar y, y, y imaginar eh, cómo sería un laboratorio de ciencia eh, abierta. Eh, permítame para eh, poder eh, presentar. Y creo que ya estoy eh, justo eh, ahí, ¿no? Uh -huh. Sí. Vale, y bueno. Ahí eh, se fue, perdón, Martín, se, se fue? fue el compartir, sí, se fue el chat. Ah, okay. dame un segundo, porque entonces, como estoy usando dos monitores, lo mandé al uno. Ahora sí estoy ahí. Sí. Perfecto. Ok, y se mueve mi cursor y todo. Bueno. Eh, pues, eh, eh, bueno, recuerden, tenemos dos sesiones, esta es la de creo que mayor tiempo, la otra es menor tiempo, pero bueno, trataremos de, de, de eficientizar el uso del tiempo. Y bueno, eh, en este primer momento, este sería el, el primer paso, ¿no? Imaginarnos un laboratorio de ciencia abierta, eh, en el entendido de que el laboratorio nos, nos permite, nos permitiría esta libertad de eh, pensar, imaginar, idear. Eh, cualquier dinámica, estrategia, acción, este, metodología, herramientas para al interior de nuestra institución poder llegar a plantear una política pública de ciencia abierta en nuestra institución. Obviamente tendremos que plantearnos objetivos, acciones, identificar retos y desafíos, las metodologías y las herramientas, pero bueno, aquí tendríamos que echar a volar la imaginación justo para eh, considerar cómo elaborar eh, o cómo crear un laboratorio de ciencia abierta. Sí, pueden utilizar, aquí seguramente eh, me ven eh, en este, crear eh, en estos post-it, escriben aquí lo necesario y eh, ya hacen guardar y ya está creado el post-it y lo pueden eh, allí eh, colocar ¿no? en la dimensión que, que ustedes prefieran. ¿no? en cómo consideran que tendría que ser este proceso de co-creación, con qué objetivos y no esas acciones. Eh, en esta primera instancia, lo que justamente intentamos con Martínez es eh, pensar en, colectivamente cómo nos imaginamos un laboratorio de estas características. ¿no? Ustedes son laboratorios de ciencia. Eh, de, de innovación ciudadana, innovación pública, pero este tipo de laboratorios tendría sus propias características, ¿no? entonces nos interesaría conversar con ustedes, saber qué, qué tipo de características justamente tendría este proceso de cooperación. Y bueno, aquí siéntanse en libertad de ir colocando su post-it eh, en cada uno de los espacios, ah, es sí. decir, si... Sí, eh, tienen una recomendación para el proceso de co-creación, pues bueno, la, la acomodamos y la creamos aquí, ¿no? En los procesos de co-creación, si, si nos quisiéramos ir paso por paso, tendríamos que pensar en quiénes serían los convocados, el, qué instancias, qué personas, qué actores estaríamos convocando a este eh, proceso de, de co-creación, es decir, incluso desde cómo sería esta convocatoria. Eh, de, de llamado, eh, de, de, de convocar a nuestra comunidad para eh, iniciar con este eh, proceso de, de co-creación. Entonces, aquí es lluvia de ideas, soltar las ideas. Eh, si ya han incluso llevado a cabo una acción de este tipo en sus instituciones, pues también compartirlas. A lo mejor algunos de ustedes ya están en este proceso, ya están convocando, ya están invitando o están en un proceso de diagnóstico que también entraría en estos procesos de co-creación para conocer cuál es el estado, el sentir, eh, la percepción que tienen o no tienen, por ahí nos comentaban los profesores en, en nuestra institución sobre ciencia abierta para posteriormente poder actuar. ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya comienzan a surgir algunas eh, eh, ideas y bueno, estaríamos trabajando en, en, en este sentido ahorita. Sí, mientras van pensando, o sea, vamos como aportando a lo mejor algunas cuestiones, ¿no? Eh, en estos procesos de co-creación co podemos empezar por algo muy micro, muy pequeño, y además en donde el centro está en el proceso, ¿no? Entonces, muchas veces tal vez nos pueda llegar a servir o a ser útil este tipo de laboratorios para empezar a sensibilizar. A, a los distintos niveles de nuestra universidad, sobre qué significa la ciencia abierta y por qué es necesario empezar a motivar o incentivar eh, a, a, a tener una política institucional de este, de este estilo. ¿no? Entonces, también tengan en cuenta eso, o la necesidad de capacitación y de formación, bueno, eh, distintos objetivos ¿no? que, pueden, que pueden ser muy diversos, eh, y que no necesariamente sean la conformación de una política sino bueno, distintos niveles o distintos micro objetivos para conformar esa política eh, por ejemplo a mí aquí se me ocurre eh, en función de lo que nos ha compartido Virginia, bueno, en que hay una necesidad de sensibilizar primeramente tal vez formar y alfabetizar en, en, en ciencia abierta y bueno, este, eh, esto entraría dentro de los procesos de, de co-creación <risa> Recuerden que también si, si, si les hace también un poco más fácil y quieren compartir algo en directo, eh, pueden abrir sus micrófonos y, y, y sumarse a la, a la conversación y a la discusión. Entonces, con toda, con toda libertad, recuerden que esto, pues son justamente eso, ¿no? talleres de co-creación, de participación y, bueno, eh, abiertos. Sí, luego lo vamos registrando aquí en el chat. Si No se olviden también de los retos y desafíos. ¿Cuál es la participación de las distintas áreas? Muchas veces esto queda recalado en, en, en la investigación y nos olvidamos tal vez de la extensión, eh, de pensar tal vez en distintas, eh, distintas convocatorias ¿no? que tenemos en extensión y cómo empezar a, allí tal vez empezar a, a pedir que, que los proyectos de extensión tengan eh, como producción final recursos educativos abiertos, bueno, eh, ¿no? esas ideas son bastante prácticas, ¿no? como para empezar a, a sensibilizar. Eh, si nos hacen falta slides, no se preocupen, ahorita habilitamos uno más para, para este uh -huh. momento, uno o cero. Y bueno, también están las, las metodologías. Yo creo. ¿Cómo podríamos abrir uno ligado a este, Virginia? Creo que no, ¿verdad? Eh, me la parece cola. que sí, me decíamos la última slide, la 4, que es donde están las acciones más concretas, ¿no? Ok, te, te escuché un poco cortado, perdón, pero entonces, ¿cómo? Después del 4 creamos un nuevo slide. Sí, no, sí, sí, que sí, claro. en el 4, que es el, las acciones más concretas del laboratorio, allí podemos empezar a, a considerar las herramientas o metodologías. Ah, ok, perfecto. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Y bueno, de última, aquí en el proceso de co-creación, perdón, en el proceso de co-creación podemos considerar el tema de, de metodologías y herramientas como algo general, y después la particularizamos en el último momento, ¿sí? Ok, perfecto. Y recuerden, pueden abrir el micro y comentar eh, eh, al respecto también. Uh -huh. Y bueno, aquí quien habla de obstáculos, igual si pueden clarificar qué obstáculos eh, identifican, pues también eh, puede eh, apoyarnos, ¿no? O sea, identificar en específico los, los obstáculos. Por ejemplo, aquí entiendo que algunos de los obstáculos sería la evaluación a la que actualmente se someten los investigadores, eh, la cual pues no está acorde o, o no va acorde a... a a políticas de ciencia abierta, ¿no? Y creo que en todas las regiones o países es algo que nos sucede en donde, por un lado, la institución empieza a coquetear, si me permiten la expresión, con, con los temas de ciencia abierta, pero es un coqueteo como de doble cara, ¿no? Un sí, pero no, porque no te reconozco que publiques en acceso abierto y te exijo todo lo contrario, ¿no? Que, que publiques en revistas de factor de impacto, etcétera. Okay. Por ejemplo, aquí nos comentan que en el caso de Ecuador, la movilidad de servidores públicos. Eh, entonces, eh, lo que entiendo es que el tema de movilidad o del cambio de gobierno sería un reto desafío, ¿no? Este, eh, que los cambios, tal vez los proyectos a veces se vuelven en función de... Eh, eh, ¿Cómo llamarlo? De los periodos políticos, ¿no? Eh, por ejemplo, en México sucedió eh, que con el cambio de gobierno federal, que son cada seis años, pues la administración de ciencia y tecnología que estaba empezando a implementar la política de repositorios institucionales y el repositorio nacional, cuando hubo el cambio de administración federal, pues ya no hubo continuidad, ¿no? Hubo un parón y al día de hoy, eh, que ya llevamos cuatro años con el nuevo gobierno, pues no se ha retomado la agenda de repositorios institucionales y el repositorio nacional, ¿no? Entonces, eh, pues bien, ahí esto que nos comentan desde Ecuador. Allí también en, en objetivos, ¿no? Aquí colocan el, el tema de eh, ahí vamos a dejar ahí. Eh, el tema de establecer el estado de la política pública en los distintos países. Sería como un diagnóstico, empezar, ¿no? Que este laboratorio de ciencias abiertas eh, parta de un diagnóstico. ¿Qué otros objetivos podríamos tener también, ¿no? En, el, en este diseño de estos espacios de experimentación, de estos espacios de co-creación. Puede ser también el, el empezar a reconocernos en nuestra universidad, quiénes son los interesados o interesadas en estas políticas. ese lo voy a apuntar, Virginia, porque es bastante este, eh, importante, ya que pues a veces sucede eso, ¿no? Que, que hasta que no se dan este tipo de foros o de espacios es que empezamos a identificarnos, ¿no? Este, y no al directamente a nuestra institución, que eso eh, pues sería lo, lo más importante o, o, o valioso. ¿no? vayan recordando todos los retos y desafíos porque muchos de estos después se transforman en, en desafíos para eh, seguir trabajando no en en los en los distintos momentos que vamos a tener luego por acá en el en el chat es el compañero eh, de Ecuador nos confirma que pues justo ese problema es el, el que tienen en Ecuador entonces habría incluso y en otro momento lo llegaremos a, a plantear este la, tendríamos que buscar cómo asegurar que los cambios sexenales o, o, o de, de, de gobierno, pues no corten justamente el desarrollo de la política o la implementación de la política, ¿no? Yo creo que la manera en que esto regularmente se soluciona es que en una política, pues la política sea... Eh, no sé si el término correcto sea perpetua, pero es decir, que si hay un presupuesto, no se corte por el partido político, los políticos que estén en el poder, sino que se asegure siempre que no haya un decremento en el caso de fondos o que no haya un retroceso en las, en las legislaciones que ya se aprobaron. ¿no? Que esto, pues, es un tema, ¿no? Porque luego cambian los colores de los partidos y de las dirigencias y, y cosas que se aprueban se desaprueban o. o o, o las visiones también cambian, pero es importante tenerlo en el, en el radar. ¿no? Sí, eh, sí, es útil también, por ejemplo, ayer estábamos hablando sobre estas mismas cuestiones, pero en, en lo que se llaman, no sé si alguno conoce o, o ha participado en los planes de acción de gobierno abierto eh, de la Alianza para el Gobierno Abierto ¿no? Internacional y Local. Y justamente estos planteos, digamos como los planes de acción tienen eh, monitoreos o revisiones cada cuatro o cinco años, eso permite eh, también incorporar eh, estas cuestiones sobre los cambios de gestión, ¿no? que en realidad sea como una política de Estado, una política general, eh, y que no cambie ¿no? De, de gestión en gestión entonces tal vez de otros movimientos podemos empezar a hasta también sacar estas, eh, eh, estas cuestiones que nos comentan ¿no? y que pueden llegar a servir sobre ciencia abierta cómo establecer en eh, las instancias de, o no, en los mecanismos o en estas eh, leyes o normativas también la, eh, el monitoreo eh, ¿no? cada cuantos años y, y bueno ya introducir iniciales, ¿no? Sí, esto Digamos, que nos... Este, este, estos temas nos sirven, ¿no? También como para eh, los, eh, los que ya vienen trabajando en otros movimientos de la apertura, también nos sirven para la ciencia abierta. Claro, esto que comenta Virginia, eh, esta agenda que se hace desde el gobierno abierto, los, los países que participan en la agenda internacional gobierno abierto, es, es interesante porque, como bien comenta Virginia, Asumen ciertos compromisos y después se les hace una evaluación, se les pide que entreguen un documento eh, muy puntual de qué sí se logró, qué no se logró con indicadores de desempeño. no Sabemos que muchas veces en estos casos pues hay cierta eh, maquillaje de estos indicadores, pero bueno, eh, sí es importante generar tal vez unas especies de rúbricas o de indicadores, tal cual es el nombre, de ir palomeando qué sí logré, qué no logré, ¿no? Y entonces en estos retos y desafíos, pues tendremos que plantearnos aquellos que, que, que sean viables, ¿no? Que algo que, que, que comentábamos al principio, ¿no? Porque de repente aspiramos o, o somos muy aspiracionistas que no está mal pero a veces nos salimos de contextos o realidades que, que, que podemos eh, alcanzar ¿no? Sí y también como vamos a ver uh, en el momento final ¿no? de este planteamiento que nosotros también le, le colocamos como planes de acción para la ciencia abierta lo, tra lo traemos justamente de, de todas estas políticas ¿no? Eh, que les comentábamos anteriormente ¿por qué? porque eh, la modalidad de co-creación implica también este compromiso entre los distintos actores que van a participar en este laboratorio. Entonces allí eh, nosotros tal vez eh, eh, creamos o diseñamos o ideamos un laboratorio de ciencia abierta en nuestra universidad como investigadores en conjunto a lo mejor con Sociedad Civil, con alguna otra organización, por ejemplo, al, algunos de los que estemos acá, eh, que nos apoyen ¿no? de forma externa, pero también necesitamos el compromiso de eh, en X autoridades ¿no? de gestión de nuestras propias universidades. ¿no? Entonces, el plantear esta co-creación, que eh, digamos, puede haber distintas eh, llegadas o distintas eh, formas, ¿no? formatos de estas políticas de co-creación, pero una de ellas es justamente eh, que esta co-creación tenga el compromiso ¿no? de las instancias... Eh, de gestión de nuestras propias instituciones. Entonces, eh, por es, esto permite también después lograr el seguimiento y lograr esa continuidad y sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Y, si y querés, importa, ¿Podemos pasar al otro? Por último, la, la importancia también de vincularse, como comenta Virginia, también al exterior de nuestras instituciones. Eh, por ejemplo, hay observatorios, ¿no? De, de ciencia ciudadana, observatorios en el caso de las agendas de transparencia o de datos abiertos o de gobierno abiertos, hay iniciativas de, de ciudadanas o académicas fuera de las instituciones o de los gobiernos que se encargan de observar y de señalar y eso pues es una retroalimentación muy muy importante. Cambio de diapositiva, le damos la voz a Priscila adelante Priscila, puedes abrir el, el micro y comentarnos. Vale. Uh, una contribución, pues en Brasil estamos en un plan de acción en compromiso que existe para, para un nuevo modelo de evaluación. Entonces, bien, estaba a escuchar a Virginia hablando sobre esto y, y estoy completamente de acuerdo. Y lo que me parece es que eh, estoy sintiendo que no hay todavía una cuestión de investigar la percepción de, de los compañeros acerca de la ciencia abierta. Pues esto es muy importante, pues eh, para sensibilizarnos es importante conocer lo que la gente sepa sobre la ciencia abierta. Sí, creo que esto es una, un, un, hace parte de este, de este proceso de co-creación muy directamente. Gracias, claro, sí, porque existen incluso, pues, eh, ¿cómo decirlo?, eh, desinformación, incluso de los investigadores en torno a la ciencia abierta, ¿no? Y la más común, pues, es que mi eh, información en acceso abierto va a ser utilizada por alguien más, me van a robar los créditos, la atribución, etcétera, ¿no? Entonces, esto que comenta Priscila, de saber justamente cuál es el sentir de los investigadores por los temas de ciencia abierta, pues es un primer punto de partida para poder llegar a implementar políticas efectivas y viables, ¿no? Y bueno, eh, pasando a la siguiente. Y es una manera, y, perdón, perdón, y es una ah, manera sí. de reconocimiento también, de reconocernos una, unos a los otros, pues eh, esto, en la medida que, se, se, se sabe las informaciones sobre las direcciones, tenemos unos los otros también. Uh -huh. Gracias, ahí eh, colocamos en el post-it lo que nos comentabas. Sí. Y bueno, pasamos a eh, esta eh, segunda eh, pues, diapositiva, en donde, bueno, pasamos de este momento cero, en donde ahorita pues eh, volcamos muchas ideas en torno a, a, a los elementos necesarios para idear un, un bosquejo de un laboratorio de, de co-creación en políticas públicas de ciencia abierta, allá directamente pasar bueno a eh, la co-creación eh, de la política en nuestra universidad y también eh, la priorización, es decir, identificar las áreas eh, eh, de acción y bueno, para esto, pues, tendríamos que considerar eh, el documento UNESCO, que digámoslo así, va a ser nuestro eje rector. Yo creo que es como un parteaguas que nos va a permitir ir a las herramientas para presentarnos ante nuestras instituciones, ¿no? Porque lo hemos visto en la práctica, ¿no? Llegarles con la declaración de Budapest o llegarles con la de Berlín o con Dora, etcétera, pues... Eh, les, les resulta todavía muy poco eh, aplicable, no o aterrizable, pero ya unas directrices concretas viniendo de la UNESCO firmada por los países miembros con también responsabilidad por parte de los países miembros, pues ya nos permite eh, llegar a, a, a plantearnos y tener un punto de partida, no y es por eso que pusimos aquí las dimensiones de la UNESCO. Eh, para eh, trasladarlas a las dimensiones en nuestra eh, universidad. Recordemos que las, algunas de las dimensiones, cuando hay aquí en, en esta pantalla, eh, bueno, colocamos aquí eh, el ideando el laboratorio, eh, bueno, pensemos en cuáles son las dimensiones de ciencia abierta de la UNESCO que, a partir de estos desafíos y retos que ustedes han compartido anteriormente, serían esas dimensiones de las recomendaciones las que más tendríamos que trabajar en este tipo de laboratorios. Recuerden que una de las dimensiones están estos diálogos multiactoral eh, multi y multinivel, el tema del conocimiento abierto, las infraestructuras, eh, las infraestructuras libres, ¿no? Entonces, bueno, desde dónde tendríamos o cuáles serían las dos o tres eh, dimensiones de las recomendaciones que tendríamos que considerar. Allí está el link de la recomendación de UNESCO en el chat y ahí, Martín, estabas compartiendo... Ah, sí, se estaba viendo, ok, ah, entonces deja la, la, las comparto, dame un segundo. Como si las quieren tener presente, ¿no? Pero si no, también podemos empezar por qué dimensiones de nuestras propias universidades podríamos empezar a trabajar en este tipo de laboratorios, ¿no? Eh, si es a partir de una convocatoria de aquellos interesados, si es a partir de un llamado de actores de, de gestión, de algún tipo de... Bueno, cada universidad tiene su propio, eh, su propio cronograma, o digamos su propia eh, función, pero bueno si es investigación, si es docencia, extensión, vinculación, cuáles son las áreas, cómo sería ese llamado. Eh, bueno, aquí está, digamos, el esquemita general de las eh, dimensiones y obviamente cada dimensión tiene, eh, eh, pues, sus, eh, sus subdimensiones, de llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, si gustan, abrir ustedes el enlace que, que les compartió Virginia para yo volver en este caso al, al Jamboard este, uh -huh. e irlas colocando. Ya está el Jamboard, ¿verdad? En pantalla. Sí, es, sí es. Sí, sí. sí. Ah, gracias. ¿Cuál, cuál de, de las dimensiones propias de la UNESCO y dentro de su universidad consideran que debería o podría ser el punto de, de partida para implementar una política de co-creación en, en, en la universidad? ¿No? Hay obviamente prioridades en nuestras instituciones este, y entonces habría que pues, partir de ellas y, y considerarlas. ¿no? Eh, pongo un ejemplo, en mi institución actualmente el el plan de desarrollo institucional, este plan que se bosqueja con una visión eh, a un determinado periodo de años, está actualmente pues enmarcado en los objetivos de desarrollo eh, sostenible, ¿no? Entonces, pues muchas de nuestras acciones de la institución, de cada una de las dependencias, pues tiene que contribuir a, a ello, ¿no? Y creo que muchas de las instituciones también están en este marco o en esta agenda de los ODS, ¿no? Pero luego... Eh, otras instituciones traen otro plan de desarrollo institucional o otra agenda, y ahí es donde notamos o nosotros conocemos de las prioridades, ¿no? Por ejemplo, ahora el Conacyt, este, pues diseñó una estrategia de ciencia y tecnología basada en, eh, por ahí ahorita el compañero a ver si, si me desmiente, en, en ciertos eh, pues, núcleos o grupos de desarrollo, y sobre eso se está centrando toda la el plan de desarrollo de ciencia y tecnología en México, ¿no? O sea, se generar sí, ecosistemas. Sí, también pensemos, eh, entre comillas, ¿no? Estratégicamente, eh, desde, qué, desde qué espacio, desde qué conceptos, desde qué políticas públicas podemos empezar a integrar la ciencia abierta, ¿no? En muchas ocasiones eh, estará el acceso abierto o la ciencia ciudadana como para empezar a integrar o estratégicamente empezar a hablar de la ciencia abierta en nuestras universidades. ¿no? Eh, como ejemplo, también en nuestra universidad, eh, se, anualmente se crea el presupuesto participativo. ¿no? Entonces, eh, esas instancias de participación pueden ser justamente mecanismos o procesos en donde, eh, desde, donde, desde el cual partir, ¿no? Eh, o eh, instancias que tienen que ver con la formación. ¿no? ¿Por qué no empezar a pensar en entrar eh, a, a estas dimensiones de la UNESCO a través de eh, crear laboratorios que integren la formación o la sensibilización en la ciencia abierta? ¿no? Entonces cada uno tal vez tenga eh, distintas formas de, de integrar estas políticas públicas a sus propias universidades o eh, ciudades. Por ejemplo, yo aquí acabo de compartirles que, al menos en la universidad, digamos eh, que la manera más viable de, en cuanto a las dimensiones de la universidad es el acceso abierto y no. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una editorial universitaria que está tratando de... de eh, eh, de participar eh, eh, publicando en Acceso Abierto las colecciones que edita. Entonces, bueno, es, el acceso abierto es un elemento de la ciencia abierta y, bueno, puede ser eh, una manera de eh, ir más allá, ¿no? O sea, es un, un super ecosistema de la ciencia abierta, el acceso abierto, y, bueno, de ahí podemos eh, tomarnos para eh, irnos a la implementación de una política eh, global eh, o integral de ciencia abierta y no solamente quedarnos en el acceso abierto, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de datos abiertos y, y transparencia. Son elementos que integran a la ciencia abierta, pero que en este momento la universidad son en los que está focalizado, o ha venido trabajando, o que trabaja sin siquiera darse cuenta, ¿no? La institución, mi institución, la universidad está obligada por una ley general de transparencia a nivel federal, a nivel país, a transparentar ciertos datos, ¿no? Eh, nóminas, contratos, presupuestos y cualquier otra cosa que un ciudadano pregunte o se le antoje preguntar. Eh, entonces, es una manera también de, de poder, eh, si la universidad ya está sensibilizada en ese tema de transparentar, pues ahora llevemos esta transparencia que la universidad ya ya ejerce a un tema de ciencia, ¿no? si ya transparentas ciertos datos administrativos y cuestiones más administrativas de la universidad, pues ahora volca este sentido de transparencia hacia la ciencia y hacia la producción académica que, que generas. ¿no? Otros dos ejemplos también, o sea, vamos incentivando la escritura con Martín aquí, eh, a, ver si, a ver si se disparan otras ideas. Por ejemplo, en Rosario hace ya más de cinco años, seis, que eh, no sé si saben ustedes o han participado de los Días de Datos Abiertos en el mes de marzo, eh, y a partir de, de esta convocatoria, que es a nivel internacional, eh, hemos participado con la universidad en cada uno de estos eventos, a partir de la creación, por ejemplo, de una mesa entre datos abiertos y academia. ¿no? Entonces, cómo la universidad podría entrar en esta conversación de los datos abiertos. Eh, eso sería una dimensión, por ejemplo, de lo que la recomendación de la UNESCO llamaría la participación o los diálogos, ¿no? Cómo dialogamos con otras comunidades, ¿no? Entonces, a partir de estos ejemplos que ya tenemos, tal vez, no, podemos, no necesariamente podemos empezar de cero, sino podemos traer también eh, a colación otras cuestiones que ya hemos trabajado, o también aquellas ciudades, Guadalajara, creo, eh, y otras ciudades de México, también son partes de la OJP local, es decir, esta alianza de gobierno abierto a nivel local, entonces, cómo empezamos a co-crear eh, compromisos eh, ¿no? entre gobierno, universidad y sociedad civil, ¿no? de estas dimensiones de participación abierta eh, son las que habla también la recomendación UNESCO. ¿no? Así que, eh, digo, a través de estos ejemplos podemos empezar a pensar si necesitamos eh, al idear este tipo de laboratorios para, para pensar en una política de creación, ¿qué necesitamos más? La dimensión de participación, la dimensión de colaboración, la dimensión de infraestructura, la dimensión de conocimiento. ¿Cuál de esas dimensiones de las recomendaciones ustedes creen que es más importante como para comenzar con este tipo de laboratorios? Los pueden ir comentando también en el mic, sino o en el chat. Y bueno, eh, como elementos, alguien, perdón, ¿no? Ok, en el chat por ahí, infraestructura, eh, nos comparte eh, Fabián, ¿No? Eh, si, si gustas, Fabián, igual profundizar abriendo el micro o, o con un post-it, eh, porque, por ejemplo, en algunos casos creo que el tema de infraestructura a veces es el que dejamos a, al último, ¿no? porque este es el que requiere mayor inversión eh, financiera, este, recurso económico, ¿no? Entonces, este, y es un tema que creo que, en, al menos en América Latina, poco se da este tema de, de compartir, porque las infraestructuras en el marco de la ciencia abierta, pues deben de ser abiertas, es decir, si tu laboratorio tiene un microscopio de determinadas características, pues debería estar en un repositorio de, de herramientas de la universidad disponible a que alguien más lo utilice, no y no que cada institución o departamento comprara su, su, su microscopio por la eficiencia y uso de los recursos, ¿no? Entonces, de hecho, fue un tema también ahora con, con COVID, bueno, al menos acá en la institución, pues surgió esa necesidad de volver a inventariar lo que teníamos y ponerlo a disposición la universidad, su infraestructura de investigación, sus laboratorios, pues al servicio del sector salud público de, de mi estado, es decir, se utilizaron eh, infraestructuras para llevar a cabo la vacunación, para refrigerar la vacuna, eh, los mismos estudiantes de medicina participaban en las jornadas de vacunación, de sensibilización, de cuidados y todo porque pues había esta necesidad y demanda de infraestructura, ¿no? En cuanto al tema de ciencia abierta, pues imagínense lo que se podría lograr si todas las infraestructuras, primero conociéramos quién tiene qué y además se pudieran utilizar de forma abierta eh, y, y colaborativa, ¿no? Y como elementos externos, pues tenemos justamente que como instituciones, en caso de universidades, pues no podemos mantenernos aislados del movimiento, ¿no? este Y ya algunos investigadores lo empiezan a, a notar, ¿no? En que ahora para publicar tus artículos, pues ya tienes que cumplir las recomendaciones o las directrices de, de entregar, entregar perdón, un plan de gestión de datos. ¿no? Ya muchos artículos no son aceptados si no entregas un plan de gestión de datos, si no depositas en un repositorio, etc. ¿no? Entonces hay enlaces en elementos externos que como instituciones nos van a ir llevando eh, pues, a entrar en esta dinámica de, de, de, de ciencia abierta, de abrir, de compartir. Lo ideal sería que no fuéramos llevados por la corriente, ¿no? por la inercia de, de, del movimiento, sino que fuéramos partícipes y actores, ¿no? que pudiéramos eh, decir, ah, ok, eh, de esto va, yo puedo eh, hacer esto, ¿no? etc. ¿no? Sí, allí me parece que no se refrescó, ahí hay una entrada también nueva eh, o que en realidad, en las dimensiones de la universidad, eh, que tal vez hace referencia también a una dimensión de la UNESCO, que es el tema de la participación. ¿no? Eh, la cuestión de reconocernos, es decir, quién está trabajando en ciencia abierta en nuestra universidad. Eh, allí en el chat tienen la, justamente la dimensión de lo que se considera participación y diálogo abierto. Eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿Entrarían dentro de, de estas dimensiones de la UNESCO eh, de participación o de diálogo, ¿no? ¿Cómo empezamos a reconocernos a aquellos que estamos trabajando en ciencia abierta dentro de la universidad, pero también fuera de ella? Bueno, ¿me escuchas, Virginia? Sí, sí. Perfecto. Fíjate que algo, algo que nos hemos encontrado desde en el ecosistema ha sido mucha... Bueno, hemos visto que ya más bien se ha colocado como este diálogo de saberes o estos intercambios, como uh -huh. hasta como una cuestión ya como de ideológica, ¿no? Ya baseada de sentido totalmente, donde ya se repite como letanía en cada encuentro en que vamos participando. Y eso ya lo vemos como un problema muy fuerte, porque entonces ya no tiene el sentido, ya, o sea, no hay un reconocimiento. Hemos visto que hay grupos interdisciplinarios donde... Se sigue, sigue habiendo, ¿no? Como esta lógica de las ciencias duras, las ciencias blandas, las que importan, las que no importan. Y, y desde ahí ya tenemos un posicionamiento jerárquico que va, va minando la relación, ¿no? Y va minando estos diálogos de tal manera que eso, eso lo hemos visto que se ha convertido en un problema para este diálogo, un diálogo horizontal, inclusivo, de uh -huh. respeto, ¿no? Un poco lo que decíamos, esther retomando a Carlos León ¿no? Un diálogo de respeto, inclusivo, empático, ¿no? Siendo empático con, con cada uno de los posicionamientos y ver de qué manera coordinamos, no eliminamos nuestras diferencias, sino que convivimos con ellas. Y esto es fundamental para que para que se articulen en los ecosistemas, ¿no? Pero realmente vemos que sí es sea eh, es muy difícil en los discursos están en las prácticas, como algo que coincidimos creo con martínez como pasar a la acción y que veíamos también en la conferencia del, de la mañana, es, es, es, es muy complicado, y bueno, hemos visto, hemos visto que se ha convertido en una barrera muy fuerte, muy sólida para poder atravesarla, ¿no? En, de tal manera que hemos optado, en este caso, por hacer estas microacciones, ¿no? De, un poco lo comentaba en el, dashboard, en el primer dashboard, que es estas relaciones con los amigos, ¿no? O sea, como estas eh, operaciones micro, y desde ahí ir, ir levantando, porque hasta de, si tan solo entre colegas hay resistencias, en las instituciones se refuerzan las resistencias, ¿no? Eh, más no en los discursos, ojo, ¿no? Porque todo el mundo está a favor de la ciencia abierta, todo el mundo está a favor de todo, ¿no? Y, y hasta es como políticamente incorrecto decir que no estás a favor de eso, y entonces todo el mundo lo dice que sí. Pero en las acciones siempre las barreras se vuelven instauradas de una manera sumamente sólida, ¿no? Entonces, este, pues nada, volvámonos locos, por favor. Exactamente, bueno, o sea, eh, esta, ese vacío, ¿no? También lo vemos en la palabra innovación, en la palabra creatividad, en, eh, en, un en apertura, ¿no? En, en un montón de, de espacios que si no logramos justamente intervenir como decía, las que quedan como menos normativas, ¿no? Y, y sin poder poner en acción eh, la real, el real diálogo que necesitamos. Sí, de acuerdo. Y, y fíjate que les platico que igual lo ocurre en gobierno, ¿eh? Sí. <ríe> lo, lo mismo. Es, es muy, muy similar, pues, digamos, ¿no? No, no es igual, tiene, tiene otra, otra tesitura. Otro, otros marcajes, otras lógicas, pero, pero en el fondo sigue, sí o sea, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? No es que no haya voluntad, sino que muchas veces estos, eh, estos islotes de buena voluntad y de cantares en el desierto, pues ahí se quedan, ¿no? Y, y le hiciste un poco lo que mencionabas hace rato que presenté, es como armar estos coros multitudinarios que a sus propios ritmos y a sus propias voces pues van, van comentando y van contribuyendo en cierto sentido, ¿no? Uh -huh. Pero sí. <risa> este... Y allí en, en, en eso que vos comentás, justamente, eh, ¿qué voces, no sé, eh, o qué, qué otros actores o qué otras organizaciones serían aliadas justamente para llevar a, a la acción este tipo de, eh, de políticas? Bueno, creo que sí hay, hay grupos de organización civil, ¿no?, que hemos identificado, uh -huh. eh, que, que sí están muy activos realmente, muy, muy activos, en, en, sobre todo que estamos muy enfocados en la cuestión de México, pero sí están muy, muy activos. Creo que lo que, lo que falta realmente es realmente colocar estos diálogos horizontales, sobre todo con ciudadanía, uh -huh. o sea, meter... O sea, abrir de tal manera la, la, la universidad que se convierta en la comunidad en términos amplios, o sea, meter ciudad que la ciudadanía entre en los espacios, que ocupe espacios, ¿no? O sea, que produzca información para sí misma, ¿no? En estas especies de laboratorios que son, que son de aprendizaje colectivo, ¿no? O sea, que no, que no sea el científico o la científica quien tenga la batuta o el, o el gobierno con sus respectivos... Este, funcionarios, sino que la ciudadanía también vaya vaya colocando esos estos esto se vaya colocando en esos espacios que los vaya colonizando de alguna manera si podemos decir esa esa palabra no que los ocupe realmente y que sí, ajá. sí, sí. No, y aquí sumaría algo también que comentaron hoy Eva Ignasi no la necesidad de de involucrar a los nuevos actores o quienes serán los nuevos actores en el contexto o en el ecosistema de la ciencia abierta, que quienes son, además de la ciudadanía y, y, y, y de la sociedad civil, pues los, los investigadores, los nuevos investigadores, los jóvenes investigadores o los docentes quienes vendrán pues a sustituir en, en un momento determinado eh, a quienes están en este momento llevando los temas de ciencia, investigación y docencia en los países, ¿no? Entonces ellos mencionaban, y, y, y pues concuerdo, concordaremos, en que es necesario implementar la alfabetización en ciencia abierta, sí, sí. en los posgrados, en las licenciaturas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando a alguien le enseñas, y era el, el ejemplo que ponían, que hay un repositorio y que en ese repositorio cuando tú colocas en acceso abierto hay mayor visibilidad y impacto y que además tú te puedes nutrir también de lo que está depositado en ese repositorio y que no tienes que pagar ni tienes que preocuparte por tasas o por APCs o por demás, pues se va a volver parte de la práctica del, del nuevo investigador, del nuevo docente, enseñar con recursos educativos abiertos o del nuevo investigador de depositar no solamente su tesis, tal vez que lo hizo en un principio de manera obligada, sino después sus papers o sus siguientes investigaciones, empezar a utilizar infraestructuras abiertas o plataformas como FitShare o, o el Open Science Framework o el propio Zenodo, ¿no? Y, y eso pues se vuelve ya en una práctica, en un cambio cultural eh, constante y, y en crecimiento este que... Que además pues faculta y potenciaría el cambio hacia la ciencia abierta, ¿no? Y creo que ahorita, al menos en México, y no sé si los demás colegas y compañeras nos puedan, compañeras y compañeras nos puedan compartir qué sucede, o sea, no hay en, en los programas de doctorado, de maestrías o en las propias licenciaturas, está visión de empezar a motivar y e incentivar en ciencia abierta. Lo que viene es una exigencia y, y es malo que, que se maneje como una exigencia. Te exigimos depositar tu tesis en acceso abierto en un repositorio para visibilidad, pero no se le explica el contexto y, y, y el trasfondo de, de, de eso, ¿no? O sea, de, de, de por qué es importante, por qué te lo estamos pidiendo, por qué se solicita, ¿no? O sea, para ellos es un trámite administrativo más bueno. Es, lo quieres en un CD, en un disco compacto, te lo entrego y lo vas a subir. Bueno, pues ya, ahí se acabó, ¿no? Mi requisito lo cumplí, pero no se le, se le explica el trasfondo de, de ello. ¿no? Sí, y también eh, recordando a partir de lo que comentabas Martín, eh, que muchas veces eh, estas prácticas también son sumamente interesantes para, eh, para otras organizaciones de sociedad civil, que muchas veces... Eh, sus datos, eh, sus publicaciones, no quedan en acceso abierto y quedan eh, allí <ríe> en algún mail. Eh, y bueno, también pueden empezar a utilizar estas herramientas que muchas veces se usan desde la ciencia abierta y cómo desde la universidad también empezar a... Eh, ese, que exista este, este intercambio ¿no? entre prácticas eh, que nos pueden ayudar, en realidad todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Eh, a partir de la ciencia abierta o de la ciencia ciudadana. Entonces, eh, o empezar a abrir temáticas, las necesidades existentes sobre la, la, la temática de, de, de la cuestión ambiental, etcétera puede empezar a traccionar también estos aliados externos eh, con la necesidad de la ciencia abierta en nuestras universidades. ¿no? Entonces, eh, si querés pasar a la otra slide, eh, ahí Martín, Empezar a pensar realmente, muchas veces nos encontramos en conferencias, en eventos, en actividades, en nuestras ciudades o a nivel internacional, y vemos una misma, una misma palabra o una misma situación. Este trabajo en disciplinas o en silos. No solamente se ve dentro de nuestras universidades, sino se, también se ve entre las universidades eh, y los otros actores, eh, y eh, cómo podemos empezar justamente a más comunicación eh, no con con organizaciones con otras organizaciones que también están implicadas en ciencia abierta como Carisma eh, digo en América Latina tenemos un montón de organizaciones de sociedad civil que están empezando a trabajar sobre derechos digitales en Chile eh, Fundación Vía Libre en Argentina, bueno, muchas otras organizaciones que trabajan también la investigación abierta, que promulgan estos mismos objetivos y que tenemos que empezar a entrar en diálogo, ¿no? Entonces esa es la propuesta también, cuando pensamos en laboratorios de co son laboratorios no necesariamente académicos, sino laboratorios más abiertos en donde poder establecer universidad ¿Qué les parece ahí? No, no, no sé si tal vez con nombre, pero bueno, ¿con quién podemos empezar a co-crear este tipo de laboratorios? Tal vez en sus ciudades tengan eh, organizaciones específicas o conozcan ¿no? de todas estas algunas organizaciones... O también eh, proyectos específicos de, que provienen de, de, del ámbito académico, ¿no? Otro tipo de laboratorios. O por ejemplo, bueno, ILDA, que es la iniciativa latinoamericana de datos abiertos, también nos puede dar una mano, ¿no? Empezar a hacer una búsqueda. ¿No? De, de, de, de otros actores que tal vez no estén tan relacionados con la universidad, sino. Y, y también, este eh. sí, ok. Eh, también eh, se vale, por ejemplo. Que si no identificamos un actor propio en, en, nuestra, en nuestro contexto nacional, eh, pues como comenta Virginia, buscar en los contextos alrededor, ¿no? Eh, del país vecino, del país de al lado o a nivel región, ¿no? En, en este sentido de pues, buscar las mejores prácticas, las buenas prácticas o estos aliados de los cuales echar mano o agarrarnos o, o, o pedirnos ayuda, ¿no? Creo que, por ejemplo, la celebración de este congreso es un, es un claro ejemplo de ello, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho el laboratorio Open Lab de Ecuador y el HUB de Ecuador eh, como un organismo que, que estaba, pues obviamente, en el contexto de, de, de Ecuador, pero vean el impacto que ha tenido desde hace tres años con sus jornadas de ciencia abierta, en donde aprovechando pues, las plataformas, las tecnologías, lanza, invita a gente a que participe, hable del tema de ciencia abierta, y el sí. resultado es esta gran celebración y, y conmemoración y convocatoria a todos los interesados en el ecosistema de ciencia abierta, estar el día de hoy aquí, escuchándonos, viendo, trabajando y demás, ¿no? Entonces, este... Eh, cuando inclusive Ecuador no tiene todavía y no lo digo este de manera de meritoria, una política ni de acceso ni de ciencia abierta o no es un gran jugador en los temas de acceso abierto de ciencia abierta eh, eh, pero es el quien convocó y organizó este primer congreso iberoamericano eh, eh, que no que nadie lo había hecho no entonces este eh, eh, pues aquí podemos ver justamente el poder de, de, de ese involucramiento en la en la en la en la cocreación no o sea en donde no se quedó en el contexto de Ecuador sino que eh, se expandió no sí y apelar a que se llama latinoamericano no este Congreso y comentarles si no conocen empezar a buscar también eh, aquellos laboratorios de innovación ciudadana existentes eh, no como matadero Madrid son todas instancias ¿no? que nos pueden llegar a ayudar tanto en las metodologías como en, en el tema de acompañar de ejemplo como las humanidades digitales ¿no? que tienen laboratorios en México en Argentina, en Brasil en San Pablo, ¿no? que de, de hecho, ya trabajan también con la investigación abierta y la ciencia abierta. Entonces, esos actores que también son parte ¿no? de lo académico también nos pueden empezar a ayudar. Eh, o áreas específicas de los ministerios de ciencia y educación de nuestros países. Aquí en Argentina se está abriendo el programa de ciencias y instancia dentro del Ministerio de Ciencia o de Educación a incentivar el tema de, de la educación abierta, de la ciencia ciudadana, bueno y esos son los espacios críticos a los cuales tenemos que acercarnos y atraernos a, a este tipo de laboratorios. Vale. Adelante, Luis. Hola. Sí, adelante. Hola, hay un tema, que me lo un poco tarde, pero trato de involucrarme en la, en la discusión, el área desde la que yo trabajo, en la que yo estoy en, en la universidad, en la que estoy vinculado, es la de transferencia. Y creo que hay muchos elementos de ciencia abierta que nosotros podemos relacionar ahí. No tanto desde la práctica, si se me va vale a decir la práctica científica, sino un poco más el desarrollo tecnológico y en términos de actores, creo que es muy relevante para la región. Y en temas de, de llevar la ciencia hacia o sea, un proceso de desarrollo tecnológico, las oficinas de patentes. Porque yo promuevo mucho, por lo menos cuando hablamos, que el, el sistema de patentes, aunque busca un resguardo, se sustenta en una apertura. Y la base de tener una protección es deja, disponer el conocimiento de forma abierta. Y me da la impresión de que es un actor que está ahí, que tiene mucha información, que dispone muchas cosas de acceso abierto pero que no se facilita ni el acceso ni se divulga. Es algo en lo que estamos trabajando. Creo que aliado fuerte ahí, bueno, áreas de transferencia y, e institucionalmente a nivel nacional, bancos de patentes. Porque la naturaleza de la patente otorgada es el, el conocimiento abierto. Ya luego está la restricción del alcance del uso, dependiendo de la, de la condición de, de protección de la patente, pero el conocimiento todo es accesible. Y muchas oficinas en Latinoamérica me he encontrado yo cuando he tenido que hacer búsquedas de patentes específicas, no facilitan el acceso a la información. Son muy cerradas, aunque son datos de acceso abierto. Entonces creo que es un aliado importante para involucrar, para poder fomentar el proceso de creación. Claro, sí, gracias este, eh, David. Y, y justo aprovechar que creo que además, o, o todas las instituciones de educación superior llegan a tener un área de transferencia tecnológica, o los, los gobiernos estatales, municipales o nacionales tienen estas eh, eh, áreas ¿no? de, de vinculación entre instancias públicas, instancias privadas, eh, sector civil o, o social. ¿no? Y bueno, como bien comentan, pues tendríamos que tener injerencia con, con todos estos actores. Está por, por llegarse el término de, de la conclusión del, del taller eh, para no extendernos demasiado y, y quitarnos o quitarles tiempo. Eh, terminamos en, a las, bueno, es que ya con tantos horarios, dos y media y México, media. Eh, tres y media Ecuador, si no en, estoy mal, Colombia. Eh, eh, contigo Virginia, ¿qué horario sería? 16, eh, 17 y 30. 17 Estamos 30. por aquí. Chile también. Y, sí, Uruguay. Sí, bueno, pues este, lo que les pediríamos es que sigan pues reflexionando eh, en lo que nos queda de tarde, noche y, y, y el día de mañana antes de la segunda sesión. Aportando directamente ahí en, en el Jamboard este, eh, a través del, del enlace. Nada más hay que tener cuidado de, de no borrarlo. Este, ahorita hacemos igual un, un respaldo del mismo, pero bueno, eh, siéntense con libertad de seguir aportando en el, en el Jamboard eh, en cada uno de los, de los momentos. Y el día de mañana, eh, corrígeme Virginia, estaríamos desarrollando eh, esta parte, ¿verdad? De la descripción del, del, del problema. Uh -huh, exacto. En donde pues estaríamos llenando cada uno de estos eh, eh, rubros o espacios eh, con la intención... Eh, de hecho, es la intención del taller eh, presentar un borrador de esta propuesta. ¿no? Cada una de las mesas de co-creación estará presentando eh, pues, a manera eh, de, de borrador eh, los resultados este, eh, obtenidos. ¿no? Entonces nosotros tendríamos que hacer un contexto de la descripción del problema la motivación de implementar un lab de, de ciencia abierta en nuestra universidad, eh, la propuesta y los hitos en la, en la co-creación que nos llevaría a implementarlo y los perfiles en base a las recomendaciones de, de UNESCO y, y, y el objetivo que tendría esta, esta política. Sí, allí en el, en, tal vez en la, motiva, en la motivación, recordar eh, la, la importancia, la relevancia justamente de crear este tipo de políticas cocreadas, ¿no? En, en nuestras universidades, o sea, ¿por qué es relevante la cocreación? Y bueno, la descripción del problema, tal vez rescatar todos aquellos retos y desafíos, ¿no? Cómo sistematizar esos retos y desafíos que ustedes han colocado en la primera slide, ¿no? Sobre eh, justamente estas, eh, estas dimensiones de la ciencia abierta, ¿no? eh, Y eh, de, um, colocarlos allí. Y recordar que también pueden seguir escribiendo en el PAD, ¿no? que eso también va a ser un logro, de, un objetivo vamos a tener de sistematizar todo aquello para trasladarlo, lo que decía Martín, a, a después a, a la instancia de colectiva. Eh, ¿Algo sí. más? Estoy, ¿Sí se ve el PAD ahorita o, o no? Sí, se ve, se ve. ¿Sí? Okay, bueno, pues aquí está el pad. Eh, por favor, quienes falten de, de registrarse es importante, pues eh, tener sus, sus datos de, de, de contacto, este, eh, para tenerlos eh, disponibles y también sumarlos a, a, a la propuesta. Y bueno, pues está tanto el pad como eh, el espacio en el en el Jamboard, ¿no? Este, recuerden aquí ir eh, colocando y agregando eh, más póstico, más sticks y bueno, tener en mente eh, para el trabajo final de mañana eh, estos es, eh, espacios. ¿no? Por acá David eh, nos está compartiendo su, su correo. David, igual si lo puedes poner en el pad, eh, agradecemos para que quede ahí ya eh, registrado. Y bueno, eh, pues creo que de nuestra parte eh, por el momento sería eh, todo eh, para cumplir con, con los tiempos y bueno, pues este, agradecerles su, su presencia y su participación. El día de mañana, eh, si no mal tengo entendido, eh, a las 11 horas Ecuador y Colombia, ¿es así? Sí, ¿verdad? Es y así. bueno, pues eh, este, aquí están, sí, este, mañana para ti sería las tres, eh, Virginia. Serían las, eh, las trece horas argentinas, o sea, tenemos dos horas de diferencia. Bueno, sí, para no igual, este, eh, liarlos con los horarios, si están en la plataforma, pues la plataforma les da el horario de, de su país, de su región, entonces nada más recuerden que el día de mañana es más temprano de lo que fue hoy, pero eh, segura la, la plataforma les estará eh, avisando el, el horario. En el caso de México es a las diez, diez y media, eh, hasta las 12, y tendremos ahí, bueno, eh, un momento de, eh, después de receso, cuando eh, se, se entregarán los resultados de la mesa para eh, que se integren y se presenten en el, en el cierre. ¿Vale? Sí. Y bueno, pues este... Eh, un gusto y bueno, con esto estaríamos este, eh, terminando. Y bueno, eh, María, eh, si nos dices qué es lo que procede, simplemente nos despedimos y cerramos sesión. Pues sí. Creo que, que es así, entonces sí, pues muchas gracias, vamos cerrando y pues, nos vemos por acá el día de mañana, este si pueden ver el, la, el video de lo que presentó el día de hoy eh, Eva eh, al cierre, este, está ahí en plataforma, se lo recomiendo mucho, nos puede servir también un poco como para... Tomar ideas de lo que comentó eh, Eva, está sucediendo eh, desde la visión Europa, pero que también lo traslada a la visión este, eh, América Latina. Entonces, muy, muy, muy interesante. Vale, y bueno, pues el día de mañana nos vemos por acá y bueno, con el resto de las actividades del eh, Congreso. Vale, pues muchas gracias. Buena tarde, buenas noches. Muchas gracias. Y... Hasta, Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, Virginia. Nos vemos, Martín. Saludos Hasta a todos. Luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.